Hola, ¿qué tal? Si tienes el error almohadillas y si tienes una impresora de Edson L4160, quédate hasta el final y te diré paso a paso para darte solución. ¿Listo? Ok, tenemos el error de almohadillas, la ventana de error. Lo primero que debemos hacer es, primero, que sea almohadillas o, ¿listo? O en su efecto de in en inglés, o sea, lo que está en inglés, ¿listo? Segundo, clic en impresiones en cola y borrar impresiones en cola. Listo, ok. Tercero, descarga el programa. Vale, entran a la página y descargan el programa. Luego, compran la key. Está key hay que comprarla. Listo, se guarda en la misma carpeta. Se abre el programa. Perfecto, aquí abrió. Damos clic en Select. Clic en Modelo. l 60 4160 La... La impresora debe estar conectada al cable USB Importante, si está Wi-Fi no te va a reconocer Importante que esta impresora sea correspondiente al modelo Si son diferentes no te va a resetear Te va a sacar error de comunicación 21 ¿Listo? Y así lo que hace es que puede dañar la EPRO Entonces, importante que sea la correspondiente, la original Clic en OK Clic en Particular y hay una cantidad de herramientas, lo que vamos a usar es Waste y Pancota, no se metan con las demás, por favor, que pueden dañar la Epron o EPRON, la pueden dañar si usan otra herramienta diferente. además más entren a esta, ok, client main, client. Aquí vamos a ver el contador, listo. Contador principal, secundario y mostrar. Check es mostrar. Se muestra 100% Perfecto, vamos a resetear. Clic en resetear. Perfecto. Aceptar. Esperamos un ratico. A veces bota error, eh, pero es porque el puerto está en uso. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Este error 2000 es un error normal, pero es por puerto USB cuando está en uso. ¿vale? O es el monitor cuando está abierto. Si sí, aquí dice 21 oído, oído alerta. Ya, cierren la ventana y no sigan, porque es un error. Es un error. De incompatibilidad, vale, si siguen haciéndolo, lo pueden pueden dañar la EPROM. El error que, que es bueno es el error 20, el error malo 21. ojo. listo, vamos a volver a intentar. Estamos otra vez a inicializar. Aceptar. Listo. ¿Qué debemos hacer si sigue intentando Bueno, el, la, el puerto está en uso. ¿Qué vamos a hacer? Decirle al cliente que apague y encienda la impresora vale, en caso que siga que siga insistiendo vamos a eliminar la impresora luego seguimos intentando pero apagamos y encendemos la impresora para que la reconozca, ¿listo? ok, ya le voy a decir al cliente ya regresó ok, vamos a cancelar aquí, cancelar y vamos aquí a, a, a setting para ver si el puerto cambió o no entramos aquí a puerto ahí está, está bien, está en el mismo Entramos nuevamente a Wastein, ok. Ahora vamos play Main Planning, damos SHED. Perfecto, ahí se muestra. Ahí, ahí recetió algo, vea. Ahora vamos aquí en Reiniciar. ¿Vale? Pan, aceptar. Veamos que reinicie. Nada. Esto es normal que pase. No se preocupe. Vamos a intentar quitar el aquí la cuestión está del monitor. Damos clic derecho, vamos a ver cuál es. Este, este es este. Clic derecho. Vamos aquí a preferencia de monitorización y vamos a quitar ese monitor. A ese el monitor no deja, no deja. ¿Vale? Entonces vamos a esperar a que salga. A veces demora un poquito salir ¿qué vamos a hacer quitar todos estos eventos tan tan lo quitamos Quitamos todo lo desactivamos luego aquí le quitamos este de aquí vale quitamos también esto y aceptar para que para que ya no se ya no se habilite ya queda deshabilitado acá volvemos a intentar check it listo ok ya quedó perfecto